El último nivel, tío, va a ser fatal, el último nivel, el último final mm. Aún tengo ahí un vídeo de Final Freddy por subir El lobo, aún lo tengo ahí Por eso le estoy metiendo mucha caña ahora mismo, porque tengo que producir mucho ¿El juego gratis? ¿El de las Tortugas Ninja, campeón? Uy, eh, no, este no es gratis, campeón eh, Salió ayer, antes de ayer, perdón Salió antes de ayer Sí, es muy, muy divertido, este juego es, Dios, vale en Steam creo que 20 euros Es la putada pero salió, vaya, me quedé flipado, digo. Y en Choyómetro estaba súper barato. Tuve suerte, ¿eh? de encontrarlo una ganga. Literal, o sea, me lo he pillado por 5 pavos. Literalmente. Y me flipa. 5 pavos, eh. Está vale 20. Está guapísimo. La música, todo. Me mola. Es totalmente. Es que lo han hecho a la perfección, tío. Típico juego de los 90, tío. De cuando, bueno, 5 años después nací yo. Literalmente es eso, tío. Y es lo que me mola. Va, vamos a darle ya con el combo. Ayer me pegué tremendo pique, ¿eh? a la larga. He hecho una hora, tío. He hecho una hora en las tortugas ninjas. Pero me parece la polla, la música súper motivadora. Es la cañísima. Y me alegra saber que se ve good. En plan, yo ya sabéis que siempre traigo los juegos más meta. El juego no, no es nada, ¿no? El de las maquinitas y la, y la película, campeón. Bueno, la serie, campeón. Y la serie, campeón. Literal. La serie era God. La serie que ponían, va. Es que es igual. Es igual, macho. Vamos, yo más, tengo que tener los juguetes por ahí de las tortugas ninjas. ¡Ah, pizza! ¡Pizza Time! Me encanta el Pizza Time, el Cobabunga. Wow, Increíble. Me dan ganas de ver esta noche una película de, de las tortugas ninja, lo juro. ¿no? De las antiguas, claro. Las nuevas no. Es el juego que creo que es... Sí, campeón pibarda. Yo me pegué una hora. Chico el pique que pille. Chico el pique que pille, campeón. Madre mía, adictivo. Es más... ¿Dónde está? ¿Dónde está la música? Increíble la música. Wow, guapísimo. 100% recomendable, ¿eh? Este juego, campeón pibardo. 100% recomendable, macho. Es increíble. Eh, ¿Cuál es la serie en la que el amarillo eh, se queda con una pelirroja o no sé? Claro, esa es, claro. La pelirroja es una, eh, una periodista, campeón, y descubre a las tortugas ninjas. Pero claro, hay muchas series de las tortugas ninjas. Las antiguas, antiguas, son las que yo digo, plan, yo qué sé, eran de los 90. Eh, o antes incluso. Y era la caña. Es de dibujitos, o sea, animados ¿eh? Y está muy guapo, pibardo, campeón. Este juego, wow. ¿Os acordáis del Mighty ghost El pique que tuve. Pues este juego igual, ¿eh? Está increíble, tío. Se puede jugar varias personas. Pero tiene que ser duro. Varias personas. ¡Pizza time! Ah, ¿estás aquí ya? ¿Te puedo pegar? Ah, vale. ¡Hostia! ¿Qué sabes? ¿Se van al espacio? En las la nuevas... No sé, las nuevas ya no, ni, no tengo ni idea. Las nuevas pasaban en la ciudad. La verdad, ¿para qué te voy a mentir, campeón? En las cloacas, en la ciudad. Pero me hizo mucha ilusión porque ayer un boss... Sacaba los bosses de las películas que eso no salían en la, en la serie. Qué guapo, tío. Me hizo mucha ilusión ayer. En el vídeo de hoy, os lo subió subido. Perdonadme por estar jugando con la música a tope. Que le ha dicho Pibardo. O ha dicho. Buah, no, no será el juego que. O sea, que creo. Uh, es el puto juego de la tortugas ni ya Está increíble, os juro. Tiene si no, 8K de persona, es Poco. Pero ayer tenía 20. Está muy bien. Pero yo creo que me haré el juego eh, con otra tortuga, ¿no? En plan, y el nivel máximo, ¿no? Creo. A, a lo mejor. Si mola, sí, yo creo que sí Me lo haré en máxima dificultad Es complicado, ¿eh? Sobre todo esta fase Pero, eh, ¿quién es esa ratita? Este es el Maestro Splinter, campeón El lore de las Tortugas Ninja, la rata mutar. que también se crió en el laboratorio Con las Tortugas Ninja, ¿vale? Pero, que crió, la, crió A las Tortugas Ninja, y es su sensei Maestro Splinter, campeón Qué guapo, el puto boss que era un murciélago, tío. El malo que era un murciélago, qué chulo. El Wingo, qué guapo. Sí, es el maestro campeón, es el sensei de las tortugas ninja. Está muy guapo el lore de. Vale, voy a reventarlo, ¿sabes? ¿No? De... ¡Hostia! Qué guapa la música. Dios, súper guapo. Nada, nada de loco. Dios, Dios, Dios, qué guapada. En verdad, este ataque es god, ¿eh? ¡Ah! Pero eh, no, no era más viejo. Aquí está un poco más joven, claro. Aquí un poquillo más joven. My wings, mi alas, mi, ala, mi ala, tío, ha dicho, hijo de puta. Nah, no, pero aquí también porque es un juego, se ve gracioso. Igual que en el contador de la vida arriba, mano izquierda, campeón, eh, Jules Game. Qué guapo lo de Cobabunga, hermana. Eh, las animaciones están geniales, macho. Esa es la, esa es la chiquilla que tú decías, campeón. Esa es la del pelo de pelirrojo. Esa es la eh, reportera que va con las tortugas ninja Literalmente. Que las encuentra, las encuentra por un casual. Por las cloacas, ¿sabes? Porque le encantan las pizzas, ¿no? Las tortugas ninja, obviamente. Eh, eh, ¿y eso? Ah, vale, ahí no puedo Hostia, es un Zeppelin Ha pasado de coche a Zeppelin, tío Nada la polla, este juego Ponía ahí, la... este era el tiburón, ¿no? El tiburón, ¿no? El cocodrilo El puto cocodrilo, tío Vamos a meterle Está muy, muy bien, tío, el juego Es meta, es contra stride, metal ¿Qué hay, coño? Hostia Va, tengo la táctica infalible, gente O sea, esta patada es Dios Lo, la ha redireccionado Wow. El parry que es increíble. Aquí hay Aster Egg. Los voy a pillar todos, gente. No los no lo fallo, ¿eh? No lo fallo los fallo los Asterek. Con... ¿Eso qué es, bro? Buah. El combo es increíble. El combo es increíble, lo juro. Qué gracia me hace, tío, el puto juego. Está muy bien logrado. Es que así eran los juegos en los 90, tío. ¿Qué pasó, campeón? Ese Juanjo. ¿Cómo estamos, gachón? Eh, ahí hay algo. ¡Hostia! ¡Ja, ¡Ah, ¡Qué gracioso, tío! ¿Cómo estamos Juanjo campeón? ¿Cómo va, por supuesto, Sabadillo? ¿Qué tal le llevaste también ayer, el vienecito? Eh, ahí hay un Raputin. Un Raputin, tío, increíble. Esos son las tortugas ninjas de la tele, ¿sabes? Todo falso. <risas> ¡Ey! ¿Y cómo va, mi en la leche? Que aquí estamos flipando con el juego este. ¡Va! Es increíble, Juanjo. De las tortugas ninjas salió antes de ayer. ¡Va! Sin comentarios. Súper guapo, no genera nada Tiene un tier mínimo, pero obviamente es bah, Muy recomendable, 100% recomendable Típico juego que te quieres hacer en verano eh, En dos tardes te los haces, increíble Está súper divertido, tío Y está muy guapo el sistema de peleas Los bosses eh, Ver la representación de los malos De las tortugas ninja, me hace ilusión La verdad, me ha hecho mucha ilusión Mira ese, tío, hijo puta Vale, voy a hacerle este, para avanzar rápido Hostia, las tablas, ¿no? Qué guapo, hijo de fruta si le pego Y ya empecé a iconar otra vez, macho Mañana os voy a dejar una pool Cuantito que, que empiece a hablar con Nicole Que salga de trabajar Os dejo una pool de... ¿Qué mod queréis? Eh, básicamente eh, En el server de Minecraft O qué estilo de mod Para buscarlos de ese estilo Literal Y lo que más salga Pues es lo que metemos Vale, pizza time Menos mal que había vida ahí Y gráficamente El juego este es Dios, eh Está muy, muy guapo, tío Está súper guapo Qué guapo, tío. Eh, ¿qué hace? Ah, aquí ya está el boss. Ah, no, vale. Ahí hay una pizza, gente, la veo, la veo, la veo, la veo. Pero esa la pillo ya y apaga, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Horiuke! ¡A Y yo tiene unas alusiones al Street Fighter que flipa. Compadre, la apoya. ¿Cómo te hace la Ponsensuken ahí el man, eh? La, el maestro el Splinter. ¿Qué pasó, bro? Eh, ¿y eso? Puta avispas, bro. Vale, reviento, ¿no? Vale, ya estaría. Ese combo está desbalanceado. Vale, me voy a ir, o sea, hacia donde están todos Va, pero este combo de cuadrado eh, Cuadrado X, Dios, eh, también hay que decirlo Aunque quito un, un par de golpes Y no hace más combos, pero es la polla ¡Coño! El juego tiene un modo difícil es lo, Eso es lo único que tiene Los conos, tío Vale, esto de aquí arriba es para romper, ¿no? Sí, un escarabajo, tío, de puta madre Qué guapo cómo van evolucionando los ninjas, tío Qué puntazo, macho Eh, pero me dejas Bro, qué guapo el puto combo ese que te soy adicto a ese combo. Vale, le pega a todos los conos. Por si sí, algo, Ella ya va a pegarme ese. Yo creo que hoy a lo mejor no los terminamos, ¿eh? No creo que tenga mucho más de, de un puño de horas así en a piñón y haciéndotelo todo como nosotros lo hacemos, creo que un puñado de horas. Y ya ya le metimos una, ¿eh? Qué guapo cómo le pega. Esto tiene que ser algo. Pizza time, te reviento Bueno, menos mal que le hemos dado a los otros A ver, podría llegar a ser Mejor el control, pero es que así eran las máquinas O sea, así eran los juegos antes La verdad Vale, esto lo, lo daseamos Va, cuando tú vayas a buscar a Tu amigo, Deadpool falso, eh, ya está muerto Vale, voy a tener que hacer esto aquí, eh Guau, wow, qué cagada, ¿no? Increíble, quería matar a los robots Son muy impertinentes, la verdad Cuidado, man, que os tiro el, el minion. Eso me mola, tío. Esa superposición de cámaras, la polla, gente. ¿No le doy? ¿En qué? ¿En qué? Eh? ¿En qué para el universo para el hostal, cabrón? Se repara, tío, la, el Splinter. ¡Hala! ¡Qué gracioso! No me jodas. a explotar un globo. ¿Cómo, cabrón? ¡Hostia! ¿Qué? Vale, como para yo saberlo, coño. No me puedo ir de aquí. A lo mejor aquí hay algo, ¿eh? Eso, Globo... Esto es como... Hay un meme, ¿vale? En las películas de... En la serie de... de las Tortugas ninjas. Que hay unos dibujitos incluso de ellos. Pues estos son como los dibujitos. Pero aquí se le da una interpretación gráfica... A, a dichos personajes. Y son coleccionables, campeón. Coleccionables para crear más... Eh, bueno, logros y cositas bonitas, ¿no? Del juego. Papá, vengo... Eh, eh, eh, por fin abrí mi server. Qué alegría, campeón. Felicidades. Igual que a Kalei Sensei. Yo ahora le meteré al server de Minecraft de nuevo. Hey. Y ya hoy estuvimos en el AR, la verdad, flipa. Qué guapo el AR, tío. Qué puñeteramente guapo. Súper divertido, ¿eh? O sea, ya que van a dar las vacaciones en breve, pues le meteremos bien duro. Editar un vídeo de 20 minutos <risas> y eso. ¡Ey! Ya están aquí los bosses del tirón. Yo eh, edito, no sé. Edito como un demonio. De física, soy youtuber. ¿De física? ¿Todavía? Pues están pidiendo un trabajo, campeón. Juanjo, no puede ser. Todavía. Lol. Bueno, veo, os queda una semana, pero. Para subir nota, dice. ¿Qué coño? Vamos a darle. Cabrones, ¿no? Y el... no vea al cocodrilo. Qué guapa la música. Parece un poco Metroidvania, eso, tío. Undertale. Es el último, menos mal que digo, coño. No os dejan ni un fin de semana, campeón. Solo os queda una semana, pero. Vaya abuso. Por eso digo un vídeo ahora, o sea, espero que no es un trabajo Pensé lo primero en eso Yo los vídeos ya veo, o sea, editar Estoy hasta los huevos, pero es la polla La verdad, o sea, es rápido también Porque todos los días tengo que subir un gameplay, como ya sabéis Sobre las... Eh, las leyes, las leyes de Newton En serio, qué divertido, y? o sea, qué guapo A ver, podría hacer... Le voy a bajar la música, o está toda Podría ser un trabajo más de mierda, pero sobre Newton Qué guay, ¿no? sea, me mola Vale, bueno, ahora se lo bajo Un momentillo ¡Jobabunga! Increíble dice este hice uno de, eh, El segundo era eso También de Newton Qué chulo Newton era la polla La verdad Un proyecto Ey Ese es un hijo puta Y si no lo entrego eh, Me hace un examen Dios Qué asco a, Es que te iba a decir Si es para subir nota Lo entiendo ya Pero solicitud especial Desbloqueada brutal ¿Has desbloqueado? ¿Qué? La rana Segundo de primaria Pero está guay, campeón Mira, por lo menos Introduce un poco también La historia, ¿sabes? De personas que obviamente Cambiaron el, el curso, ¿no? Ah, son para ellos Tío, pues voy 5 de 8 ¿Vale? Ahora nos vamos a otro mapa Pero por lo menos, mira, campeón Te lo ha quitado el medio Que hoy es sábado, Juanjo O sea, yo, yo te lo juro he pensaba, de Un trabajo ahora, tío que pereza, ¿sabes? A una semana de que termine Pero mejor que Ya me entiendes Hacer un examen de puta madre Y ahora llevo esperando Eh de 20 minutos esperando que se termine de exportar qué puta eso son coñazos, coñazo la verdad un coñacillo increíble yo bueno a ver pues todo lo hago tan mecánico ya eh, después de tanto tiempo todo lo tengo super clavado en plan a ver no es un edit de ya me entendéis de, de un man sin super pro pero como es un gameplay cuando es un reaccionando o algo así o lo de los mejores momentos de, del mes eso es algo mucho más fácil de editar En plan, bueno, más fácil más que se puede echar más horas eh, meter efectos, obviamente Pues sí, es así La gravedad, eh, eso eh, fue lo que hizo Pero qué guapo, claro O sea, no solo la gravedad, campeón Sino el suponer esa teoría en aquel tiempo No solo esa, madre mía Un 30% O sea, qué coñazo Esto tiene que ser algo Sabía Cabrón en los perros robots, tío Uy, Hijo de puta De loco Pizza time Nani Yo creo que hoy no lo podemos terminar, ¿eh? O sea, LOL LOL Me quieren quemar a la rata ¿Cómo te llamas en YouTube? Eh? Un YouTuber? Lo dijo en broma, campeón <risa> Lo dijo en broma En plan, un vídeo, ya o sea, al mismo tiempo Como editar un vídeo Como ha dicho el server antes Parecía que era un vídeo de Minecraft Literal ¿Este es nuevo? What? Quizás ah. está divertido, pero si tienes que hacer 5/4 eh, partes, una mierda. Claro, imagínate, campeón. Yo, por ejemplo, todo lo que juego eso una hora, una hora y pico, Juanjo, y tengo que meter todo eso entero. Pero la corto, obviamente. Pero porque también tengo que. En YouTube, tengo que llegar a las mil horas. O sea, voy a bajar eso. Que me he antes. Vale, Tengo que llegar a las mil horas. Mil horas, campeón, Juanjo. Eh, en YouTube y meterle incluso. Eh, llegar a mil seguidores para poder empezar a cobrar ahí por los vídeos, tío, increíble. Qué locura, pero se puede, se puede. Es eh, Winable, cuestión de tiempo, o sea, por eso, bah, eh, yo qué sé, el yo Juan hace un gameplay de 8 horas y lo sube, ¿sabes? O sea, eso es una locura. Ah, son teles para que me peguen, cabrón. Madre, ahí debe de haber pizza, seguro. No, no hay. Joder, ah, ahí hay una pizza. Bueno, un segundo. Pizza time, bro, cobabunga. Ah, lol. Joder, puta, hermano, este no vea, ¿no? Crea, eh. Creo que de verdad. En un futuro, quién sabe, ¿por qué no, eh, Juanjo? Lo fui en su día, pero era un niño eh, rata que eh, no me había bajado los juegos y ni me había cambiado la voz. Qué gacho, eso no pasa nada, ya ves tú, eh, coño, mi primero gameplay. LOL. Qué paranoia de mapa, ¿no? Raya mucho. Me ha jodido la cara con una puta te un televisor. ¿Queréis pelear o qué? Vale, voy a hacer esto Un segundo ¡Ay, hijo de puta! Nada, pero vamos Yo empecé en el 2017 A subir gameplays a YouTube Pero vamos, eran gameplays de play Que se nota que la edición era va Con una calidad un poco más baja Porque la play no se puede hacer nada O sea, y menos directo. La play es una puta mierda para hacer directos Play, todo lo que tenga que ver así con ¡Buf! ¡A los huevos! Sí, es una forma de, de hablar campeón Una expresión Literalmente en plan Los cambios hormonales que tienen los adolescentes Bueno, y todo, ¿no? En plan físico, todo Coño, cuánto picho. Yo no sé, ¿eh? O sea, no sé, hasta, no sé cuánto va. O sea, ¿cuánto va a durar el juego? Pero creo que me queda poquillo, ¿eh? Vale, voy a intentar partir todo esto. Bro, más robot, no, tío. Ah, los cambios de hombre. Sí, campeón Aro, es eso, lo que se quería hacer eh, referencia a Juanjo. Pero lo ha dicho de manera satírica, todo graciosa, ¿sabes? Qué cachón. Ey. Y solo, es verdad, Juanjo, solo tienes que entregar eso. plan, solo el puto trabajo. Literalmente. Que en verdad ya te lo ha quitado al medio, o sea, worth it. Worth it, worth it. Eh, bro, ¿tú quieres? Me pican tu culo. Hay que me pica la frente. ¿Puedo partir algo más? Wow. Bueno, voy a ver, voy a ver, voy a ver qué viene aquí. Vale, solo tú. No puede ser. ¡Horiu! ¡Qué guapo está cuando hace esto, hermano! Es Dios, el Splinter. ¡Qué guapada, bro! O sea, súper guapo. Súper, súper, súper guapo, tío. O sea, demora muchísimo porque es una alusión a eh, Street Fighter. Literalmente. Incluso, por supuesto, como ya sabéis, en el Tekken, eh, Kazuya hace ese movimiento, esa patada Pero todo viene del Street Fighter Del Ryu, tío, del Ken, hijo de puta Bro, ¿puedes morirte? A ver si puedo llegar a traer al canal de Quarry, gente, tengo ganas de jugarlo, la verdad Porque es un juego muy de, de chill, la verdad Y como ahora mismo está la transacción de Twitch, de las vacaciones y tal, pues es jodido Pizza Time, está súper guapo, eso lo decía, igual de, de lo de Cobamunga, eso siempre lo decían campeón me hace mucha ilusión que hayan conservado ese toque de, de la ilusión Porque esto, este juego lo juega, por ejemplo, mi hermano que tiene más años que yo Y le parece la polla, ¿sabes? Y dice, hostia, qué guapo O sea, lo juega un niño y también le gustará por, por las series de las tortugas ninjas. Y gente intermedia como yo, pues igual Literal, ¿por qué? Porque, a ver, puedes decir que un juego así Para lograr un juego enfocado como los 90 es complicado actualmente O sea, pocos juegos eh, pueden imitar un contra o un doble dragón eh, ni de coña, la verdad O sea, poquísimos juegos Del lore de este palo, ni de coña Creo que ese ya está Done, ¿no? Vale, tengo esto ya. Pizza time. Bro, tengo que matar al que engulle cosas. Boom. Ya cada vez que eh, combatían eh, el crimen contra los mutantes. Exacto, claro. Encima que son mutantes porque en la puta ciudad siempre hay residuos tóxicos. Esto es todo gracioso. Y decían decía Cobabunga. Está muy guapo, la verdad. O sea, es muy chulo. Hace mucha ilusión. O sea, yo cuando lo vi en el Summerfest digo... Bro, ¿cuándo sale eso que lo quiero traer al en canal? Da igual que si no genera como si genera, ¿no? Obviamente... Pero eh, se me daba bien, eh, por eso tardo, eh, por, por eso tengo eh, menos, eh, Pero me quité toda la ajena. Para de coña. Pues lo de hacer stream dice, ¿eh? Nah, pero eso yo que sé, repito, es ¿eh? algo progresivo. Vosotros que sois más pequeños. ahora hecho ¡Qué guapo este boss! ¡Coño! ¡Metal Heart! ¿What? Vosotros que sois más pequeños podéis llegar a empezar antes. Vuestra tiempo libre, vacaciones, etc ¿no? No, todos los días, todos los días no. Eso sería, todos los días sería un Enrique ma eh, macro, de eso. Escrito ese eh, Mensaje 10 veces que gachón Será, Juanco Nada, pero es bonito Al fin y al cabo También es el progreso, ¿no? Y al, yo sé O sea, los trabajos De clases de exponer Es para quitaros el miedo escénico O ah, pero ese lo tienes que exponer O simplemente entregar Bro, pero ¿qué pasa? yo ¿No te vale, no? Hijo puta No tengo el ulti. Ya reviví Esa Sarai Eh, has dormido 4 horas O sea, bueno Menos de 4 horas ¿Cómo ha ido? ¿Has descansado algo? Sarai Espero que sí Tío, no vean, ¿no? Yo para matar... Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora Let's go. No, mierda. Tiempo de las bombas. Bueno, yo voy a hacer esto, sí. Es gratis. Es el mejor ataque, ¿eh? Porque no cumplía las normas, ¿en serio? Hostia. Aún no tengo sueño, pero eh, debo de ir a la sesión eh, en un rato y pues eh, debo de arreglarme. Pobre Sarai, espero que no tarde mucho la sesión para que puedas descansar algo, ¿sabes? Y tomate el día de chill, ya que es sábado. Tortuga Ninja Robot 2.0, súper guapo, eh. el Kral, me ha encantado. Guapísimo. Siguiente. Siguiente stage. Qué guapo, tío, los bosses. Está viva el alive. Era las patas, se la van a llevar, hijos de puta. Solo entregar menos mal, leña. Increíble ese Juanjo. Yes, esa Sarai, pero son cuatro orillas, es muy poco. Solo que has dormido, bueno, ni men menos de 4 horas. Porque viniste al principio del directo. O sea, estuviste aquí desde el principio. Menos de. Es que es una fumada, es muy poco tiempo. ¿Para dónde nos lleva? Este juego no lo viste ayer, es de las tortugas ninja. <coughs> las patas, la o sea, las patadillas, o sea, las patas por allí. Ese, ese tiene que ser el final boss. El puto Triceratops, tío, qué guapo. <ríe> qué guapada, o sea, qué puta guapada. Me encantaba ese personaje, tenía un muñeco de eso y mi abuela me lo tiró, tío. Bueno, me lo tiró. O está sea, literal, eh, voló. Literalmente voló. O sea, literal. Me acuerdo perfectamente, tío. Ya se ha portado, menos mal, campeón. Me cago en la leche. Que es que es un coñazo. Yo odio eso porque me ralentiza. Ralentiza mucho. Bueno, no solo eso, sino por ejemplo, el instalar un juego. Muchas veces me da lag. Porque, vaya, yo vivo en un pueblo y ya sabéis que el internet aquí tampoco es de lo mejorcito del mundo. Es más que obvio. O sea, a ver, si streameas y tal, ya sabéis que pilla de la RAM, pilla de todo eh, eh, Chupa con recursos, que flipa Ese es el boss, tío Hostia, ¿qué? Eh, bro, es casi igual que ese ¿Cómo caní de focus, cabrón? Pero si ya lo tiene ¿Pero cuántos puntos de triceratops? Bro, ¿pero esto que es? El arc 2.0, Tortuga Ninja ¡Uy! Vale, nada, igualmente con mi patada, mi patada de la muerte lo hago A ver No, me ha quemado el culo, Splinter, muévete, cabrón Bella rata tan holgazana Creo que los tengo que poner todos en una esquina, ¿no? Creo, o sea, literalmente O sea, si hago eso, worth it, ¿no? Me cago la leche Lo guapo es que se puede jugar con más personas, tío O sea, eso está súper divertido eh, Bro, si te pego de frente, ¿qué pasa, bro? ¿Te mueres o algo? Eh, ya no sé ¿Qué triceratops me va a pegar? Eh, vamos a hacer esa, ese combo Está, a la hijo de fruta Sabía que había un triceratops Ese no lo puedo pillar, buah, increíble Nada, nada de locos, eh Vamos a ver si. No, me muero. Bueno, en verdad no me muero, ¿sabes? Puedo trescardearle. Yo sé que puedo, yo confío. Sí, ¿no? Pero voy a hacer esto, gente. Ya tenemos el focus. Que joder, estamos medio muertos, ¿eh? ¿Pizza? ¡Uy, coño! ¡Uy, coño! ¿En serio? Oye, ¿me dejas pasar o me quieres partir la cara? Así de gratis. Este triceratops es diferente. ¡Wow! Guapísimo. ¡Dinosaurios! ¡Qué guapa! Se la serie esa me encantaba de pequeño, ¿eh? Súper ordinaria, pero era súper graciosa, tío El niño de tú no, mami El puto bebé de dinosaurio, tío ¡Tú no, mami! ¡Qué guapo está esta fase, eh! Es como noche en el museo ¡Hostia! Pero nos han partido la cara Menos mal que tengo un puño de vida, macho crafteada, más Manín, Tengo tres, ¿eh? Me han matado dos veces, creo, en el juego O sea, esta y al primer boss Y yo Ya te vale, ¿no? Cabezón Claro, es que si me pegan me cortan Noche jurásica completamente Eh, si me pegan me cortan el combo Eh, no, no voy a ir todavía Déjame pillar cosas, tío Vale, pizza time, menos mal Eh, arriba Va, esto del bicho me lo clapeo Eh, eh hijo de puta rinoceronte cabrón eh, Triceratote ¿Yup? Pero esto qué es, eh, tech Son, ¿tienen, eh, Tienen tecnología tech, gente, eh Esto sale cholar, que yo no digo nada yo creo que se nota que estamos llegando al final, ¿no? Yo creo, del juego, creo Creo, se nota bastante, diría yo Porque los bichos sí que te toñean, ¿eh? Y además son complicados O sea, miradlo las la jornadas que nos están pegando en la puta face, bro Este es el primero que de matar ¿no? Que si no me deja restablecer el focus, estoy jodido Vale, ya estaría Dame una pizza, ¿no? O sea, sin guatona Final del juego eh, En breve, porque estamos persiguiendo a las piernas Yo supongo que tendrá un poco que ver así en el lore, creo, ¿eh? O oh, a lo mejor de la isla, puede ser, ¿eh? ¿Ya te lo vas a pasar? Sí, campeón, a ver, date cuenta que yo no fallo Yo no tengo que repetir una misión nunca <risa> Y menos en este tipo de juegos Más que nada porque le pillo la dinámica del tirón Pero sí, creo que este juego no tendrá más de un puñado de hora Sinceramente A ver, ¿bien hechas? No creo Vale, voy a intentar hacer el focus aquí y reventarlo Pero es cortillo, este tipo de juego. Ah, fragmento. mira esos son Fragmentos de misel, eso para alguien, ahora Guau wow. Pero después tendrá el modo, como he dicho, difícil O sea, está bien Pero vamos, el Canecro se lo hizo relativamente rápido En dos string aunque bueno, Canecro se puede permitir jugar a este juego Con 3.000 personas 8 horas ¿Lo de p -Ran? No, no me lo hago p Sino que ya llevo tanto tiempo desde pequeño campeón use game eh, Jugando a videojuegos Que obviamente eh, la virtud de pasarme algo está dentro ya El modo hardcore no sé La verdad, este juego aunque tenga ahora mismo vi viralización O sea, no tiene tanta gente eh, rulando como follow Es complicado Literal si vierais mi... mi o sea, los que soy más nuevos Si vierais mi tía eh, Cuando empezamos Va Era en un maldito día Mierda, he muerto En un maldito día 100 eh, follow cuando Fortnite estaba bien Pero ahora mismo es imposible con Fortnite Se sube más lento O sea, se crece más lento Gracias a que cada juego se está muriendo Y bueno Ahora mismo sería por los games, ¿no? En plan, todo el mundo está viendo eso Todo el mundo le interesa el salseo ¿Quién gana? ¿Cuánto era? 20k de euros Flipa Y esas cosas pero es normal, eso también se acaba mañana, también a decirlo Así que no hay problema En plan, favorece mucho a los grandes En algún momento llegaremos a estar también presentes en esos eventos Y nos favoreceremos, por supuesto, de las condiciones de... ¡Hola! De ese tipo de... De, de, de vaina, ¿no? Bro, más dado Dos o tres hostias, ¿no? Hijo de puta Vale, hago el blade blade Increíble Vale, voy a pararlo aquí pues eso eh, me ha eh, hecho ilus por fin eh, Después de tres meses construyendo y planeando el server de tres días abierto y, y que se conecte todo fan pues, Aparte que hay gente que nos juega apenas a un Pokémon y están aprendiendo y les mola Está gracioso, campeón Es algo para tus amigos, Juanjo, sabes En plan, algo íntimo, ¿no? Al fin y al cabo Bro, pizza time Increíble Es algo bonito Yo, bueno, ya sabéis No, no monto el server ¡Hala! Y eso es nuevo No monto el server eh, Lo hace Nicole Y en este aspecto, pues incluso lo... La alquilamos, ¿no? Que ahora, pues, haré la pool. Mañana tendréis una pool, eh... Ala, el boss! Tendréis una pool de qué mods queréis que metamos, obviamente. Ya se acabó hoy, creo. Eh, será un eh, famoso popular. Eh... Nah, literal. Tampoco... No quiero... Eh... Ya, me... ya me entendéis yo. ¡Hala! Mi principal motivo a la hora de crear Twitch será, en principal, eh, cuando empecé, inmortalizar los momentos guays en los videojuegos, porque a mi amigo Eu siempre le ha gustado también los mismos juegos como yo. Entonces literal, como mira como me he hecho el Dark sol, mira como me he hecho el teque, mira como estoy jugando al lol y me he hecho un pentakill, jaja y ya después se convirtió en un hobby, sabes, y ya después se convirtió en más que un trabajo, literalmente, es algo precioso, pero también es eso, o sea pienso que si llega ese momento será bienvenido, pero no pasa nada si en un futuro me quedo con 5k de personas o aproximadamente, no, no habría ningún tipo de problema, no me rayaría ni nada de eso, Plan, yo que sé, todo es cuestión de tiempo, en la vida y de constancia, simplemente eso. Técnica secreta del Pizza Time en la caña Yo me pondré eh, yo No lo puedo entrar eh, porque soy sud. No te preocupes, campeón Juanjo ya lo sabes, Que los OG es diferente Que se me parte el arma, ¿no? Literal ¿Qué digo? ¿Qué digo Mi moto? moto no hace Mi moto, ¿Mi moto hace eh. Y nos hicimos los gente ¿Qué? Clapping Súper guapo Súper guapo el Súper chulo Tengo que los cocheros... ¿Debo meter más cartas Bueno, recompensa No puedo meter más No me deja más Es de divertirte con gente con nosotros Lo que campeón eh, eh, Juegos así, dice Sí, juegos así descatalogados Sí, o sea, me lo paso bien con vosotros Es bonito porque, a ver Este juego acaba de salir hace dos días A lo mejor no se lo vais a ver al Rubio nunca Por ejemplo lo veis en creadores de contenido pequeño Que se centran más a lo mejor en lo que no está tan globalizado Aunque yo sí lo hago Pero hoy es sábado y los fines de semana es así Ah, los directos, los directos campeón Lo hago con toda la ilusión del mundo todos los días Y con una sonrisa de lado a lado Obviamente es algo que, que drena mucho tiempo vital de vida ¡Oh, el hombre mosca! Increíble Pero merece muchísimo la pena, obviamente Yo por tarde poder llegar a sacar una sonrisa, repito A diario y poder llegar a traer un contenido digno de vuestro eh, Literal canon de, de, de entretenimiento bah, me, me va de verga, ¿no? Obviamente todo sale solo después, o sea, todo sale solo Y todo llega solo también, es como una... Como dijo Molby, papá, has generado una, eh, una roca que, que está en caída, saben pendiente Y ya pues ya solo puede ir hacia abajo Y es cierto, o sea, literal, ya todo va eh, para abajo, a full y, y solo, ¿no? Ya tengo una, una forma de hacer los directos, de subir los vídeos, todo lo tengo... Puedo mejorarlo, eso es cierto, puedo mejorar más aún eh, lo que hago O sea, en cuanto a todo el contenido, todo pero poco a poco lo iré mejorando, por supuesto. Y ahora que también... Eh, bueno, para el mes que viene, porque ha sido una putada que este mes no contara el trender high que se el eh, eh, Sarai, eh, Nachido, lobo, Akali-sensei eh, y Nicole eh, y la donación de Tiago. Pero bueno, para el mes que viene entonces me pillaré la tarjeta gráfica. Nicole me dijo, te dejo el dinero y yo no. Si no ha salido este mes, no lo quiero. Pero yo ya estaba ilusionado, pero... No pasa nada. Tampoco está haciendo ahora mismo... Tengo suerte porque... ¡Hala! No está haciendo mucha calor. También de decirlo. Esto tengo que pegarlo, ¿no? Sí, ¿no? No está haciendo mucha calor y no está sofocando mucho al ordenador. Pero con un juego como Fortnite te revienta mucho. Pero eh, ya... Eh, ¿Qué es el trend del hype? El trend del hype, campeón, es cuando eh, más de una persona... Simultáneamente activa algún tipo de suscripción o donación O eh, regalar por supuesto en este aspecto eh, una suscripción Entonces al hacerlo varias personas se va subiendo de nivel en este sentido Y conforme más eh, haga la gente, la comunidad, la gente Literalmente por el streamer, literal por la comunidad Pues más para arriba eh, sube Y cada vez tarda más en irse y cada vez es más grande Y es como una, una manera de motivar Incluso los trenders high se os eh, dan eh, emotes que se desbloquean durante un mes creo que era a ver, aquí, buf, eh, aquí ahora mismo hoy no hace tanta calor, campeón Porque la semana pasada sí que me cagué encima y estaba sudando, por ejemplo, de calor, ¿no? Pero voy a decir que no, la verdad, hoy no hace tanto, tanto Y estas noches está haciendo humedad, por eso también tengo la, la garganta un poco <coughs> más jodida La verdad, un poquillo, al ir a hervir ¡Hala, y eso! faca, ¿Ha dicho faca, Increíble Voy a pillarla de ahí abajo, ¿vale? Porque es vida y no puedo perder vidas ¡Ninja time! Bro, tengo que matar a los bichos grandes De nuevo, muchas gracias a todos y a todas Por todo lo que hacéis a diario, gachones y gachones ¡Eh, el chapa! ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo está yo? Bueno, ¿cómo te está yendo el sabadillo? Aquí estamos matados ¡Hostia! Aquí estamos en el juego de las tortugas ninja Que salió ayer, antes de ayer Y, wow Pillé una ganga por 5 euros de, del juego Oye, que a lo mejor tiene 5 horas de juego Pero me flipa La verdad o sea, me flipo una puta barbario Lo prometo Está muy, muy bien el juego Imita a la perfección Un juego de máquina recreativa O un juego de fuera de máquina recreativa Amulada en un ordenador de lo, Del 1990 Increíble Mi sus se acabó No pasa nada, campeón Chapa Todo lo malo fuera eso ¿Qué tal, Tayo? Gachón ¿Cómo está? ¿Te encuentras mejor? Ey, ¿me dejas hacer el ulti? ¡Ay! Que no le he dado nada me dan ganas esta noche de ver la película de las tortugas ninja Pero <coughs> tengo que hacer muchas cosas Tengo que tengo que empezar a meter Las cartas que tengo nuevas hechas ah, Literal, es un trabajón Pero poco a poco Aquí eh, sí, porque me estaban ahí cortando el pelo Y yo sudando eh, y, y con una eh, alerta amarilla Claro, lo que dijiste antes, campeón, en ese aspecto Que a ver, es normal, igual que por ejemplo Sandro es raro que no se haya pasado a Sandro todavía. Eh, Sandro siempre pasa todo el verano con 18 grados. Campeón y un montón de humedad. Igual que tú. Eh, no hace sol, pero sí hace mucha humedad. Y la humedad igualmente agobia, ¿no? Pienso yo. Bien, bien. ¿Y la mañana qué, gachón? Recuperate horas de sueño, que ya solo te queda una semana. Y pienso que no irá el último día. En plan, el viernes no irá. O irás a por la nota con tu madre o algo, ¿no? De una. Pues, ¿Cuál de todas las pelis? Me gustaría ver el ataque de los, de los mocos verdes, campeón. Que yo sé que eso no va a hacer mucha gracia como la película, pero tiene el típico traje de goma espuma, bien hecho. Literalmente. Las notas eh, son por el y pasen. ¿En serio? Hostia. Qué paranoia, ¿no? un plan, que ya. Qué mecanismo, tío. O sea, que ya te la han dado, básicamente. Eso en físico, tío, hostia. Qué fumada. Es que, a ver, bueno, ahora da igual, ¿no? Pero en medio del trimestre tiene que ser... Va tu madre para allá, en plan... Mira, mi hijo, Chapa, ¿en qué, eh, ¿en qué va mal, no? ¿En qué va bien? No, no, eh, me la dan... Eh... Ah, no me la han dado en teore... ¿En serio? No me la han dado todavía. Hostia, leche. A ver si las tienen preparadas esta semanilla, campeón Chapa. Bueno, aunque tú ya sabes de antemano que está todo aprobado. Literalmente. Eso me recuerda a luego el, el pobre, ¿sabes? Que la, le ponían en lo del examen Chapa... Eh, lo del de, examen de recuperación. Bueno, el examen, perdón. Lo de recuperación... Le ponía que, ¿sabes que Estaba como asterisco, ¿no? Típico asterisco Y la profesora ya la ha contestado Le ha dicho que no Que está aprobada Y que no hace falta que recupere Qué bien, macho El 28 por ahí me las dan En serio Qué guay, tío A ver, por lo menos ya empieza el verano Campeón Chapa Y a ver si, como te dije ayer Bueno, perdón, antes de ayer A ver si tus padres quieren llegar a ir eh, A Parma, Mallorca De eh, puta madre Y así conoces ya a tu, a tu novia en persona Literalmente Haquera, el bicho el, el bichito antes, como te he dicho, campeón eh, you Game eh, Existe una cantidad de coleccionables muy grande en el juego. Y eso nos permitirá, supongo, que desbloquear mm, esos personajes o algo. Algo tiene que ser. Los coleccionables son eh, full lore del juego. Te compras un calipo grande. A ver, los calipos son god, wow, eh. Qué guapos son los ataques, tío. O sea, increíble. Bro, Dios, Dios, increíble. ¿Cómo mete la puta Splinter? Es que, pa, eh, tener un 4-2 con y no tener que ir a repesca Ha sido eh, tener una flor en el culo Nah, pero está bien porque tu profesor ha dicho Mira, te lo mereces, eh, entiendo que te cuesta las matemáticas Te voy a probar, ¿sabes lo que te digo? De una, campeón y lobo, arte caso es que ya eh, llegó el veranito Los calipos, los calipos están bien Yo lo que pasa es que siempre como más, a lo mejor Campeón game los, los de estos, macho son como pececillos son, Entran seis, O sea, seis o cinco, O sea, son como mini heladillos Así son ricos, la verdad O sea, son pequeños Es que no me, no me gusta comer un helado grande La verdad Te empacha todo Te empacha todo Si es una tarrina, bueno Pues eso es diferente Pero algo así en grande No me mola nada O sea, no, me, me quedo empachadísimo. Tío, que no le doy Joder, qué complicado son esas mierdas Estos robots son duros, eh A ver, tiene un golpe Pero madre mía, bro Como mete Vale, estamos son eh, de eso es el de fantasmita Sí, campeón, salto, son como fantasmita Lo que pasa es que la marca blanca es como eh, pececitos <ríe> Pececitos Eh, lo, ¿te acuerdas del hombre mosca? Aquí lo tienes Eh, Buster Stockman Increíble, papá, tengo un problema, qué te ha campeón? A la hora de renderizar te ha pasado algo Eh, le pego, Vale, la reviento, tío Vamos, Maestro Splinter La polla, o sea, la intro sale eso El vídeo ocupa mucho Vale, eh, con primero un run, campeón Primero un winrun y que tu profesora se lo descargue Tú le dices, ante eh, la junta Profesora, como el vídeo tenía, ¿sabes? Superaba los gigabytes del tirón eh, Escúchame, te lo he metido en winrun, si no tiene winrun Pues descárgatelo, eh, no es nada malo De una, literalmente Tío, qué guapo estás ataque El Stockman está chulo, en verdad, ¿eh? El personaje está guapo, este no salía a la serie eh, De decirlo, aquello yo vi de pequeño no En las películas sí, pero en la serie no Otro vos fuera, tío eh, puto para ser Starfleet, la polla, tío. No sé, mi, intenta hacer eso, campeón, Juanjo, no, que no cunda el pánico, básicamente. Eh, comprímelo, o sea, literal, comprímelo básicamente en tu escritorio y solo envías por, por gemelo, por la, la de esta, la nube, ¿no? El maestro Rata, el maestro Astilla, ese Cristo sí. Flipar el juego, eh. Flipa, se murió completamente, ¡ey! Hostia, pues este no será el final boss de esta zona, ¿no? Me voy a cenar, eh, vuelvo en nada, sin problema, Cristo por supuesto eh, Ahora te veo, y que aproveche eh, la cenica Gente, el segundo mapa, me cago en la leche Qué guapo, vamos a darle, qué chulo Eh, ahora me desbloqueará un mapa nuevo, es que no sé cuántas horas tiene el juego Ah, no, ah, sí, sí, sí, sí, increíble, vale Segundo mapa, ¡Guau! ¡Wow! este es el último, seguro Este debe de ser el último ¡Wow! ¡En serio! ¡Qué guapo! Este era un samurai de metal, hijo, Súper guapo. No se parecía a, eh, al man que tiene las garras, no. Era un puto robot, tío. Loli, ¿eso? Desafío. Bueno, en verdad, mm, a ver. A ver qué desafíos me marca. Joder, de puta. Ah, le tengo que pegar a lo mejor a su mamá. ¡Oh lo tiro, gente! Está súper guapo eso, ¿eh? Lo de tirar al enemigo a la pantalla está súper gracioso. ¿Y eso? Hola, ¿qué tal? ¿Soy robot o qué? Hermano, sí, jugadores de rubio y robot ¿Qué soy? Hermano, ¿qué eres la cosa? Vale Pues por aquí lo vamos a dejar, me hago este Y aquí lo dejamos, ¿eh? Y supongo, que mire, sí, al Inter, venga me meteré meter al Man Eater. hoy Gronde no, la verdad no, Hoy ya he jugado mucho a RAF Bueno, he jugado mucho a RAF esta semana eh, Quiero empezar con el Resident Evil 3 también, por supuesto La semana que viene A ver, lo que pasa es que tengo que preparar muchas cosas para toda la semana Y yo, estos bichos son polluos loco a ver, si me hace alguna técnica sin suprema, manín. Bueno, esos bichos son para matarlo del tiri, ¿eh? Nada más caer, le tengo que pegar. ¿Sinman Inter? Sí, o sea, jugarlo un rato. Así combino el Revita, que es un juego indie. Eh, Roguelite también, eh, al mismo tiempo. Media hora cada cosilla estaría bien, la verdad. Aunque media hora no me da tiempo a hacerme el, el de este. Bueno, dependiendo. A ver cómo esté lo del tiburón también. Está entretenido. Tío, tío, súper duro Estos bichos, en difícil no me lo quiero Imaginar, eh A ver, hago uno, dos y tres, va Vale, ya estaría, gente Va, va, va, va, va Ya entiendo lo que me quiere decir el juego eh, Espera al ataque en carga Y por supuesto en este aspecto eh, Métete, eh, me... wow, mierda Métete el burst O sea, sería, espero aquí, espero aquí Y me pongo aquí a recargar, mierda, mierda, mierda Mierda, he muerto, ¿no? A ver si me da tiempo Vale, uno aquí Y el otro aquí Ok, no me da el tiempo Mierda, encima me, me... ¡Hala! Súper difícil, eh Me quedan tres vidas, tío A sí, ¿no? Necesito esto, gente Necesito eso Porque si no estoy jodido ¿Esto se puede ir al carajo? ¿Así lo puedo partir? De puta madre Joder, y yo ahí flipando, ¿sabes? ¿eh? Si no me daba una cosa Me daba la otra ¡Brum! Puto juego de las tortugas ninja. súper adictivo, eh Súper, súper adictivo, manín Vale, ahora tengo el power up de puta madre Eh... Sí, va Hostia, ¿y ese? Bueno, está a ¿no? Que ahora te tiran granadas ¿Seréis cochinos? Ey Joder, esa patada la Tengo que encajar mejor Estos son más básicos para matar, ¿no? O sea... Uy, que me da Mierda, me acaba de cortar el rollo con el combo Bueno, este lo mato ya, ¿no? Lo mete para abajo, ¿sabes? Vale, puedes morir ¿eh? Vale no, mierda, este es el primero que debo matar El otro me da igual Este es el primero, gente, ese es el que corre Es un concha su madre El otro es más tranquilito, ¿sabes? Hostia, ¿que corren todos? Eh, pues entonces os voy a matar aquí Vale, hago esto Y acto seguido hago esto Mierda, me da Hostia Vale, vale, vale, vale Entiendo Vienen para acá y hago esto Vale, estamos, gente Encima vino, de puta madre <risa> eh, Son duros, eh, estos bosses son duros No me quiero imaginar, por supuesto, el final boss de esta zona Que es un samurai Lo vais a ver, es como un samurai Está, Creo que es ese, en la serie, creo Dios, ¿es viniendo? Buah. Vale, mucha potra aquí Loli, ese ataque nuevo Los ataques nuevos del maestro Splinter Son la polla, gente Vale, nada, combito aquí O sea, hey, tengo que hacerme el combito aquí Boom Muy duro este mapa, eh, va a ser súper duro ¿Otro? Vale, va a salir otro en cualquier momento, ¿no? No puede ser solo uno ¡Ay, hijo de puta! Qué cabrón, tío, es un Jiru de dragon ball gente, gente Vale, eh. si ¿sí te pego ya Mierda O sea, le tengo que pegar en el aire, ¿no? Madre mía, hermano, o sea, qué complicadillo, ¿no? ¡Hala! y ahora estos dos Vale, hago esto Madre mía a Este creo que me lo reviento, ¿eh? O sea, a este lo reviento del tirón Sin que me haga nada Porque este, si está solo, no hace nada Vale, más o menos me he cargado el combo del tirón Vale, voy a quitar del, del, del medio estas máquinas Joder Dicho y hecho, macho. Me, me turbo-deleteo el culete Vale, ok, dorime, dorime, a menos dorime A menos dorime A esos dos los... ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué se me ha ido solo? Bueno, tenía hambre sin problema, campeón pibardo. Sé que medio día allí, gachón, de una. Espero que haya aprovechado de la. la... ¡Ey! El almorcito poderoso. ¡Pizza time! ¡Bro! ¡Venid! ¡Venid! Que venid, que os voy a cagar a piña. Loco, eso me ha dolido. Ven corriendo, ven. Y ahora tú. Me pica la nariz. ¡Ah! Vale, vienen los dos. Tienes aquí el tipo de reacción. Los reviento aquí y ya estaría. ¡Wow! ¿Y eso? Boom. Eh. What? What the fuck? Eh, te tiro la pantalla. Eh. eh! ¡Píllalo, pibardo! ¡Ay, que no me deja! Espérate. ¡Píllalo, pibardo! <risas> Sarai revivió. Sigue muerta durmiendo. Ya eh, ya se ha despertado campeón en ese aspecto y también, eh, por supuesto, se va a preparar que tiene ahora la sesión de fotos. Muchas gracias eh, a eh, Puchi eh, de, de, eh, eh, por ese mega follow, buenardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, Papá en Twitch. ¡Ey, qué guapo! ¿Has venido por parte de las Tortugas Ninja? ¡Hay can believe it. I can motherfucking believe it. Bienvenido, perdonadme que no haya sonado la alerta Ya sabéis por qué no sonó Por los ataques continuados de bots siempre A creadores de contenido pequeño y grandes, ¿no? He eh, jodido Muchísimas gracias y bienvenido, bienvenida Esperado que aquí está Súper bajito, aquí estamos Ey, muchísimas gracias Me lo tiene a full Que tío, no es lo mismo, coño Es muy sad que tenga que tener muteadas las notificaciones Casi siempre Últimamente sí, más en verano ahora, ¿no? Como ya sabéis Uhuh, ojalá le vaya bien. Grande ese pibardo. Lo que. A ver, lo malo es que yo solo he dormido cuatro horas, campeón pibardo. Me refiero a las horas que llevamos de directo. Cuando ha hablado, o sea, literal. Había dormido cuatro horillas Y ella estuvo al principio, al igual que tú. Y bueno, al igual que todos vosotros y vosotras, jugando al arc. O sea, que. A la larga ha dormido menos de cuatro horas. A ver si puede recuperar el sueño, al igual que vosotros. Tenéis cuidado siempre. Y haced lo máximo para recuperar las horas del sueño. ¡Eh! ¡Final Boss! ¡Ah, no! Era el puto pi pibe esto. Hijo de puta. Hijo de puta, ¿quieres pelea? Bro, ¿qué hace? Es el típico petadito, ¿no? O sea, te voy a quitar el rollo. Vale, gente, a ver. Sí, me he dado tiempo, pues ya estaría. Buah, te parto la face, bro. Es demasiado lento, ¿no? Qué guay que haya venido alguien por el. Qué chulo, tío, por el... las tortugas Niña, hermano, qué guapo eso. Vale, este ataque creo que seguirá siendo el más roto de todo el juego. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Te traes amiguito? Ah, no lo sabía yo eso, ¿eh? Vale, ¡ay, coño! Vale, aquí, aquí, aquí, tengo que aprovechar Buah, me voy a morir Uh, let's go Eh, eh, te he dejado en segundo plano, ¿qué haces? Rompas el escenario, cabrón Ey, hijo de fruta Me va de fruta madre Vale, ahora tengo que hacer esto Si no me da de puta madre Y ahora esto Está muerto, gente Bueno, lo reviento aquí, o sea, ya no me hace falta ni el ulti Pum, ¡Pam! de uno Los bosses deberían ser más difíciles un poco, algunos sí. A lo mejor hay alguno que otro que es cabrón, eh. Juegazo, sinceramente es increíble, te lo prometo, pibardo. Está muy bien logrado. Hombre, a ver, este boss se nota que sabe. de, la, de una de las películas que es un poquillo más pocha. Literal, eh, no es del ataque de los mocos verdes, eh, sino eh, el otro que es el de, la, eh, el de la sopa cósmica ese. ¿Y qué pasó en Raf? En campeón, en Raf, mira. He llegado a la cúpula, eh, pibardo, y me he quedado atascado en un puzzle que cuantito que cierre directo y cene, me lo tengo que hacer. Lo grabaré, ¿vale? Eso lo traeré en gameplay, porque allí hice, eh, hice el puzzle de la isla de, la, de las caravanas. Súper complicado hacerlo uno solo. Me habría copiado muchísimo en directo, porque hay, o sea cuando juegas dos a ese juego, cuatro, una persona se queda a lo mejor regulando la tubería y la otra de por aquí, por allí, ahora llega, ahora... Y vaya, como lo juego solo ahora... Nicole está topicada, dice que quiere jugarlo ya cuando acabe su, su trabajo en verano, pues lo jugamos y tal, así online. Está guapo, está chulo, la verdad. A ver, yo empezaré una nueva partida, obviamente. Al empezar una nueva partida es mucho más fácil. El juego tam pa tampoco tiene tanto. O sea, lo que tú le quieras llegar a tres cardear, obviamente. A ver, yo he trescardeado mucho en cuanto eh, materiales. Ya sabéis a lo que me refiero. Por eso ahora lleváis directo sin verme, farmear nada, porque he farmeado muchísimo. Literal, pero es lo que tengo que hacer ahora. Hostia, hijo de fruta. Es lo que tengo que hacer ahora, tío ¡Y yo! mamá huevo! ¿Qué cojones, bro, es eso? ¡Wow! Joder, los mapas son altamente cabrones, ¿eh? Dame una pizza Dame un coleccionable ahí, ¿no? Vale, pizza time Tiene lo de Cobabunga Pero esta noche me, me puedo ¡Hostia! Me pondré a ello, campeón pibardo, para meterle... Bueno, para sacarle duro. Exploraré y lo grabaré en gameplay y así ya lo preparo para el lunes. Lo dejo preparadillo porque ya sabéis que yo no me puedo permitir tristemente a lo mejor echar tantas horas en un juego que a lo mejor en un futuro, yo que os digo, ¿sabes? Si me apetece y jugar todo el directo entero al LoL, pues juego. Es un suponer, ¿vale? No creo eso que eso pase nunca Siempre traería algo más que el LoL Obviamente, a no ser que esté en un equipo Obviamente, y bueno, para la próxima vez Recuerda eh, que no te hagas eh, tremenda base De 50 metros, no, no tenía nada que ver Campeón, pibardo, ¡bien! La, la balsa no tenía nada que ver, eh, literal Campeón, te lo juro, solo para una cosa Para eh, el tú Coordinarte si sí estás jugando solo, pero no tenía nada que ver eh, La velocidad con la balsa porque es lo que yo le estaba diciendo a Nicole por la noche Si yo le pongo 50 motores a una balsa Bien, a una balsa en este aspecto Por muy grande que sea, tiene que correr Por lo que me pasó, hice, hice dos motores más Hice seis motores, madre mía Y iba como un demonio ¡Hostia! ¿Estás aquí ya? Pelea tremenda, ¿eh? ¡Ah, no es! ¡Hijo de puta, no es! Me creía que era él Rondo, maestro de qué, del pito, corto ¡Guata! Ah, mierda, vale Tiene una fase en la cual no le quito vida Ok Acabo de utilizar mi Orti para ello Pero vamos, yo lo vi... Hostia, ¿y eso? Qué guapo la dinámica, eh, qué chulo Qué guapo eso Le tengo que pegar en la mano, lo sabéis, ¿no? Seguro A ver... Bueno, no sé Pero la, la barca ya cuando lo puse Esa noche, madre mía, la lié, la lié Ah, vale, vale, ya entiendo lo que tengo que hacer Tengo que coger a esto y tirárselo, sí, tío Qué guapo, hermano Hostia, que... Y yo tiene unas mecánicas del el juego que me quedo flipado Loco Qué complicado, papá, eh, para la otra eh, Te haces un puto de crucero entonces No, no, con Nicole me algo tranquilo Algo chiquitín, no, en cierto modo, pibardo O sea, literal, eso lo jugaré con ella Fuera de directo, así juego en plan Como Minecraft o Verkuke, pero de modo chill eh. Juego de pareja, literalmente Que a mí no me importa hacerme otra vez de nuevo Bueno, todavía no me lo he hecho Literalmente Qué puntazo la mecánica, ¡fuera! Tengo el ulti, no, no Va, te pego de hostias, qué guapa la mecánica De este boss, tío, me ha gustado, eh muy original, gente Muy, muy, muy original, bro Súper divertido Creo que me van a reventar Pero bueno Joder, puta Vale, ala Manín Toma, cabrón ¡Hostia! Mierda, mierda Tengo que tirar la ulti Mierda Me ha quitado la ulti Hijo de fruta Pero yo me rayé con lo de la balsa y el peso porque digo, este juego es full ficticio, ¿sabes? o sea, no creo que tenga en cuenta el peso de una barca, ni de coña, ¿sabes? en verdad, la, la tiene siempre y cuando, por supuesto, en este aspecto, tú digas, va, tiene dos motores por pues una balsa grande, eso sí, ahí sí, ahí sí, pero igualmente era porque tenía que alimentar campeón pibardo eh, los motores todo el rato, me explico, ahora mismo eh, he perdido, bueno, he perdido, he utilizado toda la madera que, te, que había parmeado a lo largo de todo este tiempo, en el raft, ¿eh? y el plástico super guapo Este es el boss más chulo por... De momento para mí el boss más chulo Ah, bueno, sí La pelea contra la bruja Que te saca a los dos bichos Que es como un rinoceronte Y un tricerato Tío, eso de las películas Del ataque de los mocos verdes Súper divertido Qué guapo Este juego me lo haré dos veces Vale, estamos aquí Yo creo que tendré unas 30, ¿no? Asteroides volcánicos Me encanta Los eh, archi-enemigos eh, perdidos eh, Dinosaurios, ¿no? Qué guapo el mapa, tío Qué guapada A ver, estos mapas son complicados eh Lo del aro, el aro deslizador ¿Qué desafíos tengo? Vale No puedo recibir daño de meteoritos, gente ¡Uf! ¡Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! Oh, oh, oh. Increíble Es imposible no recibir daño, ¿eh? ¿Y yo? ¿Pero qué te pasa, bro? bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. ¿Qué quieres? Que me muera, ¿no? Hermano ¿Qué te pasa? Vamos a huevo Vale ¿Eh? Enemigos por delante Enemigos por atrás, ¿no? Paranoia. ¿Ah? Vale, bro, te quiero tirar a la gente de. Vale, al chat. Te, le, le tiro al chat, gente. ¿Esto qué es? ¿Ah? Misiones, ¿no? Supongo. ¿O no? Así, pizza. ¡Pizza time! ¡Let's go! A ver si me lo termino. Este juego también me está gustando mucho, pero tengo que terminármelo rápido. Ya se ha caído el tier. ¡Hala! Eso me ayudaba. Vale, nada, de una. Bro, para allá, ¿no? Tirándome, hijo de fruta A ver Nada, va, aquí tiene que haber coleccionables, ¿no? No, no quiero ir para, para adelante Eh, eh, eh, bro, que me pica la ceja Respeta, ¿no? Vale, lo hago aquí ya para quitármelo del medio a todos, ¿no? ¿Y ese? Es el nuevo que tiene, lo de Hitman El típico eh, hilo este, cabrón Hola, bro, bro, para, ¿no? Y ese bicho, ah, es el tiburón Cabrón que tenemos que pelear ahora, ¿no? Hola, ¿y eso qué es? ¿Ah? ¡Coño! ¡Que me muerde! ¡Joder, fruta! Y si te pego ya sabes ¡Qué guapo la alien, no! ¡Es una alien de pizza! ¡Hala! ¿En serio? ¡Qué gracioso, tío! Y yo, muy complicado, ¿no? Bueno, a ver, complicado, ¿no? ¿eh? Es pararse aquí y ahora hacerle esto. Sí, ¿no? Ahora sí, cabrón. Ha muerto, ¿no? ¿No? ¿No ha muerto? ¡Yo, ahí hay un montón! Vaya, le iré pillando el rollo, ¿no? A estos bichos, a ver. Es de pizza, sí, sí, sí, súper gracioso, ¿eh? Este sí interactúa conmigo ¿Ahora? Vale, el Horyuke Sí que lo revienta, súper complicado estas, estas latitas se parten, ¿no? Putada Debería haber partido la de antes No hay coleccionable, qué raro, ¿no? Hostia, cae dos, tío A ver, donde caigan, donde... Joder, como para pegarle, vale, nada, nada Me cago en tu mola Buah, buah, buah, buah, buah lo tengo estuneado, ¿eh? Buah, estos bichos son duros, ¿eh? O sea, en plan, son complicados de matar ¡Me cago en tus muelas! Déjame hacer el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Boom! ¡Let's go! Eh... ¡Oh! ¡No! ¡Concha tu madre! Joder, te le he dirigido hacia mí Vale, a ver si hoy nos terminamos en las tortuguillas Niña, no sé cuántos mapas tiene Pero supongo que tres, ¿no? Supongo que tres, supongo I think so shit. Bro, a ver, que me, me salga el bicho de la pizza Vale, pero que me salgáis los tres Aquí, bacano, no, eh No, no Vale ¡Ah, hijo de puta! Cabrón, tío Esta noche me meteré en un server de la PvE eh Para empezar mañana Y bueno, si veo que la gente es el... ¡Oh, del tirón! ¡Coño, le dado sin querer! ¡Mierda! Tenía que haber hecho esto, tío, todo el rato si veo que la gente es buena, buena peña, pues nos hacemos el lore del de arco con ellos, ¿no? O sea, en plan, yo qué sé, si le digo para hacer un evento, seguramente quieran, ¿no? Para gente aquí, fácil. ¡No, mierda! Joder, puta, fácil digo yo. Tengo que matarlos, tío, todo, todo rápido. Estos bichos salidos rápidos, macho. Son complicados, ¿eh? En verdad, hoy, eh, hoy lo pensé, ¿eh? Esta mañana. Debería de empezar la partida de nuevo en el, en el Deste, en el Soldiers. Debería de empezar, empezarlas, ¿eh? Otra vez de nuevo. Vaya telita este mapa. Y esto parece que se rompe, ¿no? ¿No? Vale, voy a hacer un on, un último on. Y aquí cuando salte, ahora. ¡No lo ha dado! ¡Hostia! Pues puede que me agarre. ¡Va! ¡Oh, hostia! Increíble. De puta madre. ¡Qué guapo eso, tío! Aquí hay algo que se cae, ¿no? Supongo. Pero a ver, tampoco paséis, ¿sabes? ¿Y yo? ¿Cómo? No veas, se nota que son los mapitas, ¿eh? O sea, los mapitas van creciendo gente. O sea, fuera de coño, increchento, manín. ¡Hala! Sabía que vendría algo de ahí, tío Muy complicado, macho, eh O sea, ya se está complicando el juego A ver, tiltea un poco, imaginarse en difícil, ¿no? A ver, tiltea un poco Porque no vean la cantidad de mierdas que Antes de llegar al final boss, ¿no? Pero ven para anda Vale Pues ya te tendría, ¿no? Chaval, ya te tendría Te ha matado una, una puta rata eh, voraz llamada Splinter De ahí sale, ¿no? Hostia, qué guapo ese, ¿no? Estaba como magma Qué chulo, tío bueno, ahí me lo hago yo creo easy, ¿no? Tengo que quitarme del medio Ahí va ese Y ahora aquí pues le metería al último ¿no? Ya estaría Tengo ganas de ver el próximo boss, ¿eh? Fuera de coña Porque este boss está muy guapo Es un dinosaurio De aquí va a salir, ¿no? ¿Y eso? Ah, ya decía yo O sea, sale a la perfección ¡Wow! Vale, nada no, o sea, bueno A ver si me puedo farmear a este hijo puta Vamos a matar Vaya locura ¡Wow! ¿Really? Menos mal que tengo cuatro vidas, gente. Si no estaremos jodidos. Vale, vale, vale. Mierda, y eso, tío. A ellos, no le... a ellos no le quitan nada de fuego. Madre mía. Si le pega que los dos, triunfo. O sea, ahí va triunfo. ¡Mierda! El maldito magma. Escucha su madre, tío. Vale, nada, nada. O sea, complicado esta fase. Bueno, a ver, complicado son los bichos de la fase. ¡Mamá! ¡Huevo! ¡Oh, faster! ¿Eh, eso qué es, bro? Hola ¿En serio una alusión a Indiana Jones ahí? Qué guay, ¿no? O sea, mola. en verdad sí, Indiana Jones es del tiempo, tío. Puto Han solo, eh. Bro, déjame tirarte al público. A todos los chavales y las chavalas de chat, coño. Ey, te tiro. uy <ríe> Me hace gracia ese efecto, es la polla, eh. Eh, eh, eh, eh, eh, bro. Pero ¿por qué se ponen tan agresivos estos bichos, tío? De una, eh. Lo cogí. Hey, hey, en serio, has pillado el gatete, no me jodas! ¿Eh? ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo has cogido al man! ¿Qué? Me cago en la leche. A ver, Dario, estoy, estoy lento porque esta fase me está tocando la pelota. Pero espérate, te tiro otra vez, Ari, cógelo. ¡Uy! <risas> al niño, me encanta, a veces, Dario, me encanta. No, pero es complicada, eh, para que veáis esta fase, muy complicada. Bueno, a ver, complicada o mejor dicho, tediosa. Pizza time, let's go, guachín. Te parto la face, ¡Ah! Se me ha escapado. ¡Cuidado, eh! Te voy a lanzar a otro campeón de ¿eh? ¡Eh, eh, eh. Bueno, si sí, le dejas. a Meta. ¡Armad tonto a este! ¡Uy! <risas> ¡Eh! paran ya! ¡Qué guapo el mapa, ¿no? Del boss. ¡Qué chulo! Ahí lo tenéis, tío. Es la tortuga niña que salió mal, tío. Es la tortuga tortuosa. Bro, ¿me vas a dejar hacerte eso? No me lo creo. ¡Hala! Lo cogí ese Dani, qué bueno, tío. Muchas gracias por todo el apoyo que me dais en todos los juegos que siempre traemos al canal, tío. De verdad lo juro, ¿eh? ¿Qué? Ah, bueno, es que esta vez Esto no sale mucho Pero hay una película que sí hay una tortuga Campeón Youth Game En esta peto que es como una tortuga Y sale mal Una tortuga mutada para mal Y es esta Es guay porque Me están poniendo voces Tanto de la serie que... que Dios, qué guapo ese puto combo De la serie como de las películas Eso me ha, me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, fuera de coña Me está gustando mucho eso Vale, aquí le voy a pegar yo Boom, boom aunque los bosses te dejan mucho que desear, ¿eh? ¡Qué guapo ese combo, ellos! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo es Naruto, ellos! Splinter, eres... Eres dios uh, Increíble ¡Qué guapo! O sea, es chulo ¿Has visto? Es que, por ejemplo, campeón de Zari, Tú le das triángulo Que es cuando tienes el ulti, ¿no? Que la barrita... Aquí La barrita azul que te sale arribita Que es donde pone 2009 Ahí arribita, cuando la tengo cargada, literal, si tú le das a, eh, triángulo para adelante, te hace ese Si tú le das triángulo para abajo, te hace otro Si tú le das triángulo, o sea, para todas las direcciones Está muy chulo, la verdad Creo que nos queda poco de yogo, eh Creo que nos queda poquito de yogo, tío Qué guay, dentro la matamos ya... Ese es un cabrón, ese es el malo, tío en toda la... De toda la serie entera Todas las tortugas ninjas. Buah, seguro que... ¡Hostia! Ya no vamos a enfrentar a él Eh, Este es el man que tiene la, la, la cara metida dentro, ¿sabes? En el estómago, hijo puta Mundo 15 ¡qué guay! ¡Eso es el bicho! ¡Ese es el bicho, gente! ¡Ese! O sea, lo demás es un atrezo, es ¿eh? parte del bicho ¡Qué chulo! Y tengo preparado ahí el indie game Yo creo que hoy os lo traeré, ese a ver si os mola Ese no me importaría pillarlo ¿Te suena? Sí, ese es el que salió al principio, campeón ¿Te acuerdas, Abezari? Que se le iban yendo como las partes del cuerpo Con los... Eh, con los drones Literal, con unos robocitos Pues igual Este va para use game cógelo ¡Ah, Dios! Eh, increíble Joder Me dieron un poco parpelo ¿no? Vale, eh... Si me quedo aquí Bueno, me voy a quitar ¡Mierda! Vas a caer aquí ¡Oh, Y mierda, que no me da tiempo Vale, na, na, na Gente, me enfarmeo A estos payos del tirón Ey Ey, ey Pum, pum Estos son muy fáciles Bueno, fáciles comillas Tengo que hacer esto ¿Van a saltar? No, hostia, no han saltado Vale, ¿y el otro? Aquí Joder, macho, complicadísimo, tío Vale, voy a ver si me dejan cargar El combo y le meto aquí Cuando caiga el otro, cuando caiga los dos, uno Y dos, vale ¿Estáis aquí? Vale, nada, nada, me quito del medio uno ya No veas, creo que me mata, eh, creo ¿O no? Bueno, a ver, dependiendo de donde caiga ¿Va a dar tiempo a matarlo o no? No ¡Qué guapo ese, tío! unit practice, te dice ¿ya? Va, va, sí, sí, sí. Aquí tiene que haber una pizza, no me jodan, ¿no? Mierda, he muerto. Tío, qué complicado, gente. Lo voy a pasar mal, ¿eh? No es coña, ¿eh? Lo voy a pasar mal en las últimas fases. Se nota que nos estamos aproximando. Al final vienen todos los ninjas de todos los colores. Y parece el maldito, ya me entendéis, el Rainbow, tío. <ríe> Increíble. Es el arco iris de... ¡Ven para acá, parcha! Eso se parte, ¿no? ¡Go! ¡Tartles! Bro, y si hago esto Y esto Y explotáis todo Porque... Oh, y la rata también <ríe> a decir Soy tremendo chorrero Que no me ha dado la bomba, ¿no? Vale, entiendo Entiendo que eso Ahí no era Ese bicho Lo tengo que matado Ese bicho Caga Robocitos, ¿sabes? ¿eh? Increíble Además, ahí lo tenéis <ríe> Son las manos Las manos del bicho cuando muere Son robocitos chiquititos Va Y yo si me... Si llego a meterme aquí Con el ulti Flipa Si llego a meterme aquí Con el ulti Flipa colorines, macho Increíble Pizza. qué guay del tirón Vale, voy a hacer mierda Ahora, ¿no? Vale, aquí Tengo que matar a los Jiru Jiru y esos son muy pesados, gente son Jiru Jiru son muy pesadillos En verdad, mmm, os lo juro que sin ese combo estaría muerto, ¿eh? Tengo que matar al bicho ese Ha muerto, bien Sin el combo este de X eh, x para arriba, o sea, estoy loco O sea, es imposible, gente Joder, macho Hijo de fruta, ¿eh? Además que miradlo, ¿sabes? Ese bicho solo... A ver si sí, viene corriendo Vas a venir corriendo, ¿qué vas a hacer? ¡Ja! Te mato sin perro Mierda, nada, nada <risa> Increíble Nada, gente, nada Me lo farmeo aquí rapidillo Y nos vamos básicamente al boss de esta zona Que tiene que estar todo guapo Este ya es uno de los jefes tocho. Hostia, ¿y esos pinchos? ¡Wow, wow, wow, wow! Ey, ey! que las ratas no se pueden pinchar, gente Eh... Hola A ver, gente, os lo explico aquí Boom, let's go te este ese ninja, ¿sabes? Con la, con, la, con la puta katana ¡Eh, ese es el nuevo! ¡Eh! ¡Me tira tenedores! Joder, fruta Súper guapo, este juego me está encantando, la verdad Fuera de coño, me está flipando el puto juego este, tío Puede parecer muy simple, pero me parece muy, muy, muy divertido Eh, bro, si te spameas aquí, te mato ya, ¿no? ¿Vas a va, va a salir tu amigo, ¿no? Ahí va Te estaba esperando, y ¿Qué pasa? ¿No viene o qué? Ven para qué anda Tengo que matar primero al grande y ya, pues nos vemos en el otro Además, los pinchos se van a activar y ellos le quitan vida, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas por todo lo que hacéis a diario, chavales y chavalas. Incluso, por supuesto, cuando hay mucho cambio horario. o oh, habéis terminado ya casi el curso, ¿eh? Increíble, me cago en la leche. ¡Ey, déjame tirar la chat! ¡No me el cabrón! ¡Hala! ¡Eh, hey, hey, eh! ¿Y eso? Nada, grandes games, Agradece mucho, campeón. más, coño. Ahora cuando empiece el, forma, el Fortnite, el modo arena, pues aumentaré las horas de Fortnite. Pues ni lo he jugado, la verdad. Ni lo pienso jugar, tampoco voy a mentir ahora mismo. ¿Está aquí ya? ¡Hostia! ¡Se va! ¡Jajaja! ¡Hijo de hostia! Esto es... ¡Wow! ¡Estos son duros, eh! Como me salga más de un triceratops de esto, La hemos liado, gente La hemos liado, eh La hemos liado, gente Vamos a ver si me da tiempo ¡Mierda! Con uno ya lo tendría ¡Mierda! ¡Hijos de fruta! Son complicadísimos, tío, estos dinos Vale, uno nada ni de coña Vale, este ya se le parte el escudo Así que ese está muerto, ¿no? ¡La patada milagrosa! ¡Go! ¡Faster! ¡Ey! Bro, ¿me dejas pelear aquí o qué pasa? ¡Uy, hijo de puta! ¡Púntala! Uh, what the fuck Vale, eh... Ah, joder Me sale más rentable pegarle aquí un combo de 5, ¿no? Y lo revés. ¡Hostia! ¡It's a time, bro! ¿Me dejas pillarla? Porque voy a morirme ¿Lo sabes, güey? No mames, güey Coño. ¡Mierda! ¡LOL! ¿Me ha dado tiempo, vale! Pues vaya potra. Para quitarme del medio estos robocitos. Es que estos son muy pesados, la verdad. Bueno, los robots chicos y los rositas estos de la hacha son pesadillos porque duran mucho. Duran muchísimo. Volví eh, de cambiarme. Eh, y de paso hace nada. A ver que haga la leche, ya no te queda nada. ¡Oh, el Literalmente. Eh, me hace gracia, hay un juego de eso. Un poco pocho, campeón new Game, pero está gracioso. ¿Vos? Espero que hayas tenido rico ¡Ay, coño! Campeona nueva ¡Ey! Y mucho ánimo ahora, me cago en la leche Ya verás tú que te sale, genial Estás nerviosa, tío, me encanta Eh, que yo también lo estaba, eh, demasiado nerviosa Normal, tú piensas, campeona Que vas a pasar un rato agradable, que van a estar También allí tu, tu, tus padres, literal Tus abuelos, seguro, que también van, fijos Y, eh, que bueno, aunque el y logo, el pobre A ver si, a ver, yo, bueno, a lo mejor te da una Sorpresa y le da tiempo, campeona, y ¿eh? lo va a buscar a tu padre O algo, pues tranquilízate Grande, grandes sabes, Daris es que está de las primeras Y bueno, la... a ver, yo sé que la coreografía la va a hacer fácil obviamente, La va a hacer easy Literal Confiamos todos en ti, campeona Noah ¡Hostia! ¡Uy! Joder, ¿cuántos dinosaurios? O sea, literalmente, dino, dino A ver si me da tiempo si me da tiempo, la lío ¡Uah! Vale, pues ya la ha liado Los de Argamasilla eh, No van a venir Argamasilla que es otro instituto, campeona Noah, ¿no? ¡Eh, hijo de Fred! Eh, hijo de fruta! Estaba leyendo, ¿no? coño! ¡Hombre de hierro! ¡Bum! Uh, ¡Big Shack! Se nota que estamos aproximándonos al final. ¡Hostia! Este es... Ese, ese, ese, ese es graciosísimo, tío. Me dejaría pillar, pero tengo poca vida. Si no, veríais eso. ¡Mierda! Increíble. Si no les haces nada a los dinosaurios, se extingue. A ver, ya el mamón está ahí. Pero vamos, somos una rata. Seguro que le mordemos campeón. Game. Vale, pagamos la PC y ya estaría. No, es un pueblo eh, en el que... Eh, ¿En serio? ¿De ¿Dónde? Ah, están mis pueblos. Hostia, pues pensé campeones que irían para allá. Me cago en la leche. Tus tu abuelillos. De una. Es verdad, sí, sí, sí. Es cierto, me lo dijo también el logo. Es verdad, eh, tiene un nombre súper llamativo. Me cago en la leche. Argamasilla, ¿sabes? Ey. Son rocas. Son rocas roca completamente los cabrones esos. Son la caña. En verdad, ese bicho lo odio un poco. Y ese, ese chiquitín también, a vezari y... Pues no, eh, porque mi abuelo... En serio, al final era eso, campeona, ¿no? Hostia, es que, claro, lo decía tu hermano Argamasilla de Alba, ¿no? Grande ese chapa, exacto, campeón De ahí son ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh! Que, literalmente flipante, gente Los mejores momentos del juego son estos, tío, o sea Del loco, tío, del loco Me cago con la leche Y qué guay Eh, The Rock, eh Es el, mal, el maldito, esto in Johnson Campeones Y qué guay, es el chapa, campeón ¿Cómo está yendo? ¿Cómo ha ido la tarde, cachón? ¡Falvos! ¿I am Invincible? Eh, ¿seguro? Ahí lo tenéis, gente. El cerebro es el que, el que guía al cuerpo. Increíble. Ese pueblo es precioso. No lo dudo, campeón. para allí seguramente no haya. Ya me entendéis, ¿no? Dios, ese es el mejor combo. No hay, no hay polución, ¿no? O sea, bueno, habrá contaminación en cierto modo, pero no tanto a lo mejor como las grandes capitales. Ya me entendéis a lo que me refiero. Son horribles. Bro, estoy roto. Diablo, soy una puta. Dios, soy un puto ratón, ¿eh? Sí, muy bonito. Tiene que estar guay, la verdad, a mí me molaría Y además que encima os podría... Igual que si voy a Málaga, vaya, te digo yo estoy aquí de una, literal O sea, sé que estáis allí, va del tirón Gente, quiero matarlo bonito, un momentito No me des, hijo de fruta Quería matarte bonito Bueno, no hay, no hay cosas bonitas La rata pandillera es la caña, la verdad Y qué gracioso como la reconoció Chapa, eh Es chulo, tío Es chulo, además eso, los pueblos bah, son increíbles, ¿no? Las capitales son un poco más... Caóticas, obviamente. ¿Me ha arruinado su diversión. Eh, dice que tiene preparada una eh, sorpresa para mí. No puede ser. Así papá, cuando eh, mi papá eh, consigue dinero me voy a Portugal, pero. Pero está un rato Qué chula Portugal, es chulo, campeón de Zari, te lo prometo O sea, Portugal es precioso, campeón Es súper bonito, es súper barato Qué guay, tío, ya estamos aquí Qué musicote, hermano, si parece lo Clan, bro Vale, ya sé, por qué me, ya sé por qué me mutearon Vale, por la música Qué chulo Ya has hecho el baile, ahora lo tiene una hora Campeón, chapa, en una orilla No lo haga a las 10, grande esa la Lana, genial ¿Y yo. Qué guapo que haya metido este juego a Gutan Clan, gente. Esto es Gutan Clan, bro. De loco, hermano. De loco. Mi madre dijo, eh, ¿cómo? Eh, menos tres días. ¿Pero que Nah, pero está bien, campeón, te lo prometo. O sea, es barato. Y además, también date cuenta que vas con vas tu hermana, vas tú, ¿sabes? Va tu hermanillo. Son, son muchos, literal. Pero seguro que la pasáis genial. Iréis a bufeira, ¿no? Supongo, campeón Avezari, ¿no? Es lo más bonito. Lisboa. Bueno, Portugal es eh, barato dependiendo de la zona. A ver, eso también, campeón. A ver, si te vas al, al a cierto que es más caro, pero si te vas al buffer y eh, cosillas así, Baratillo, en cierto modo. Qué guapo el combate, tío. Encima con la música de N' Clan, hermano. Te voy a matar con un combo chulo. Te reventé, cabrón. Qué guapo, tío. El Sherder no puede ser. ¿El final del show. ¿Y qué? ¿Nerviosa? Claro que está nerviosa Es eh, el chapa, tío. ¿De que esto baile? Eh, seguro que lo haces bien. Grande ser game. Pero me tendré. Eh, pero me tendré que, que ir eh, a las 9 a mi colegio. Lo sé, campeona, contra antes este mejor para prepararlo todo Más que nerviosa, grande ¡Eh! Segunda fase Ah, vale, ok, se va Por el puta... ¿Eh? ¿Qué te pasa, Shelter? Qué cabrón, creo que nos queda poco, ¿no? Creo que nos queda poquito ¿Ya no han hecho el tuneo? Lara? ¿Eh? ¿Le han hecho ya el tuneo? ¿Se han, hecho... ¿Se han hecho con la suya? Seguro que lo hace bien y piensa que hay más gente que... Eh... Claro, en el escenario... Y eso se pasa volando Literal, vamos Y los nervios se comparten Entre toda la gente que hay allí Por supuesto Esa es Esa es. A ver, es así, Obviamente 16 Es el final del juego ¿Cuál era de la señora? ¿En serio? Literalmente te mirarán Dos o tres veces Hombre Y seguro te sale genial Qué grande es el zapas, tío. Primero bailar los de tercer año Luego los de cuarto Y luego los de quinto Primero Luego eh, primero y luego segundo, y así. Hostia, vas a tener que esperar un poquillo, ¿no? Campeona nueva. Pero bueno, al fin y al cabo, qué guapa la puta torre de la libertad, tío. Es el final del juego, gente. Creo que sí, ¿no? Dios, eso es que revienta, gente. Qué voz tan raro. O sea, en plan, es la puta estatua de la libertad. Me cago en la leche. Gracias, grandeza nueva, no, me encanta. A ver, si lo hago para atrás, era. Hostia, no, mierda, va a salir otro combo. Quiero hacer el otro, tío. El guapo. Gente, no puede ser que esto sea el final del juego. Así qué puta potra ha tenido, o sea, la rata se ha cagado en todo. Y yo otra vez me he equivocado de puto combo La madre, y yo, ¿qué haces tú aquí? Vale, seguro que le tengo que tirar a los bichos Vamos a verlo, ¡coño! Déjame tirarte el bicho, a ver Sí, sí, sí, sí, le quita vida, le quita vida Uf, vale, a ver No, eso no le ha quitado vida Vale, a ver, vamos a recuperar muy oh my God. gracias, y eso, te enfrentaría a... Sí, me enfrentaré a en la estatua, exacto Literal, campeón Just game. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido la tarde? Hoy tenías entrenamiento, ¿no? ¿Cómo te ha ido, gachón? Y esto es el final de las Tortugas Ninjas. ¡Ese es el que quiero hacer, coño! Esa es la polla. El final de las Tortugas Ninjas. Creo que esto es el final, no tiene más sentido. ¿Veis la, la, la palanca que tiene arriba? Eso tendrá sentido alguno, ¿no? Esa palanquita lo veis, como el, dia, el diapasón. Eso sirve para... Lo diré, para afinar los instrumentos, campeones. ¿Qué vas a hacerme? ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! ¡Te has equivocado, papajigo! Me, me han matado, gente Tengo dos vidas, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y eso? Vale, entiendo que tú me lo pones aquí para que yo saque el combo ¿No? O algo. Un momentillo que tal, a ver yo, Bueno, yo creo que terminará aquí el yo, creo Pero Sería raro que no terminas aquí. ¡Ven para acá, coño! ¡Cago! ¡Y yo! ¡De verdad! ¡Me cago en panete! Vale, vale, ahora Ok, me da tiempo. ¡No me da tiempo! ¡Uy! Ay, qué putada, le queda poquísimo, tío. Una más, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Uy! Hijo de puta. Me ha reventado. ¡Hostia, me quedan tres vidas! ¡No! A ver, tú eres tonto, ¿qué te pasa, bro? Me vas a hacer eso todo rato. Para acá, me vas a morir instantáneo. Ninjutsu Strike, qué guapo, hermano. Increíble. Hola, un poco de escape. Un poco cast este este, este ¿El juego en sí o este boss? Sí, un poquillo parecía el casting de ahí un poco con los puños Literal, campeón chapa ¡Ah, es Noah! ¡Escóndense! ¡Qué gancho eres patata! Acabo de ver del Jin ¿Cómo ha ido, campeón? Ese, dice seis ¿Serás tú eh? en Jin? Imposible Hoy me salté taekwondo para ir... ¿En serio? Hostia, eso? Que allá anda... ¿Jugáis al Fortnite a besar y Noah? Eh? Noah se va ahora que tiene una O sea, tiene una coreografía, un baile que debe hacer... Literal, lo, eh, lo que dice y es verdad. Tú en el gimnasio, imposible. Gracias a Noah. Yo sí, eh, Noah no puede. Sí, no puedo. Ok, pues y grande. Qué guapo, ¿no? El... Hola, super shield Hostia, me queda poquísima vida, gente. Sabéis que me puedo morir, ¿no? ¿Y yo cómo? Ah, vale, entiendo. Se le va la pinza al juego, ¿eh? Se le va la pinza, no me puedo hacer nada. ¿Qué dice? ¿Ahora? Qué guapo, ¿no? ¡Eh, hijo de fruta! No, me jodas, vale, pues tengo que eludir todo, va, entiendo. Vale, vale, entiendo. Joder, pues nada, concentración más y más gente. Me quema el culo igualmente. Bro, te cansas o qué? Vale ahora, mierda. Dios te reviento, cabrón. Te reviento, cabrón. Joder, puta, me va a reventar, tío. Joder, estoy muerto. Vale, voy a hacer esto, gente. Mierda, me da. Perdonarme, ¿eh? o sea, perdonadme, se va a poner muy tensa la cosa Me quedan dos vidas y tengo que llegar a matarlo, gente Vale, nada, nada, le voy a pegar igualmente ¡Mierda! Media vida, ¿eh? Vale, creo que me da tiempo, creo... ¡No! ¿No me ha dado tiempo? No puede ser ¡Mierda! bro. Me da tiempo Vale, vale, vale, ya, ok que No lo hago nada. No, mierda, joder, siempre me como ese golpe. que parece que no me va a dar, joder. ¿Cómo? ¿Que no te ha quitado nada? Me cago en tu muerto. Increíble, nada, difícil. Un momento. Eh. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Si no puedo. Oh, ok, pues a veces, demasiado raro el juego. Este, está gracioso el dato. Tú, carnilla, me están contando. Aunque ya voy a terminarlo, campeón. Quiero ir a definir, en serio Se metió exterior, completamente, así que pienso apunta, eh, Apuntarme todo el verano Me voy a enseñar, desearme suerte, un mega abrazo campeona ¿no? Espero que vaya bonito, por supuesto la coreografía Te saldrá de 10, después, no, bueno Mañana nos contará, me cago en la leche Y ya también mañana tu hermano nos contará cómo le fue la Warner Un mega abracito campeona, ¿no? recuerda que aquí Por supuesto confiamos en ti, espero que te salga más, será, chao, suerte, buenas suerte, grandes abezari En dos meses no te da tiempo a definir Gracias, apúntate todos los días en verano y luego poco a poco eh, De nada, eh, ve por las mañanas, Será eh, mejor, ¿eh? Eso intentaré Por la mañana mejor, claro, me estoy metiendo, ¿eh? Me tú grande, Sakele Sensei Adiós a todos, un mega abrazo, campeona nueva Que vaya bonito y, por supuesto, muchísimo ánimo Confía en ti misma y piensa que lo vas a hacer genial Campeona, repito, lo vas a hacer genial Y, por supuesto, aquí todos confiamos en ti Literalmente eh, ya, no me, ya no me como el golpe ese eh. Ya no me como el golpe ese y voy a Toa Vale, ahora Vale, ahora Buah, no le quito una mierda, gente Creo que me lo puedo hacer, ¿eh? Es muy complicado este bot ¡Hostia, ¿y eso? Estoy flipando Se nota que es el final del juego, ¿no? Perdona Perdonadme, ¿eh? Me voy a apuntar al Jean eh, Del Morbi para que él sea mi eh, Tu personal trainer, ¿no? Morbi en la caña, la verdad o sea, ahora mismo porque no hace focus en eso. Pero él antes, o sea, sacaba mucho, ¿sabes? Rentaba, literalmente, campeón chapa, le rentaba. Dios, cómo le he reventado. Qué guapos son los ataques, gente. No le hago nada de momento, creo, ¿eh? Nada, no le voy a pegar, ¿no? ¡Hostia! Joder, se pone en modo turbio. En verdad, molaría. Molvite, pues, o sea, wow. Molvite, ahora mismo puede hacer una, una dieta a cualquier persona. En plan, ¿ya me entendéis? Gente, creo que me quedan dos veces más, ¿no? ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué duro, eh! Vale, como me va a matar, voy a intentar no cargar para no morir, o sea, intentar quitarle la, la máxima vida posible. Menos mal que había farmeado cuatro vidas, gente. Si no llega a farmear cuatro vidas, apaga. ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Uf, qué potra, eh? Qué potra, gente. Antes de morirme con esta vida, mierda. Por tonto. ¡Corre! Coño. De verdad hay que tener mala suerte en esta vida. Que va, eh? voy con unos colegas, ya, en serio Ya, hombre, sí, yo sé que tú estabas apuntado al, al gym Campeón, chapa, pero no está mal En plan, es bueno para la, la espalda Hombre, yo, por ejemplo Vamos, ahora mismo, yo lo vi los otros días Campeón, chapa y acá les y un niño de mi clase de, de, del módulo Aquí, tío, de cuando viene a Yamont y lo tuve que terminar aquí Os lo juro que vaya paranoia ¿Sabes? El niño se está mamadísimo Se nota que se mete cosas de esas, tío, en plan Se llama Roque, ¿no? y Esas cosas Batidos que te ponen fuerte, al fin y al cabo Es súper raro, tío un niño que era un, un palillo, ¿sabes? Como yo Bueno, no, el niño ahora mismo es un action man, compadre no, Lo maté, cabrón, hostia, le queda una más Increíble, nada, nada, pues una más, gente Papá, eh, no, eh, no es tanto eh, Lo que come eh, Lo que come, sí, eh, no lo queman para trabajar, eh, eso hay que hacer eh, Déficit calórico Claro, campeón, sapo, por eso te que te digo A ver, yo obviamente, si te soy sincero Lo pierdo todo en este... Lo quiero matar bien, tío Con un combo bonito, a ver, hostia Mierda, joder, por hacer el flipado, Oye hey. Su puta madre Debería haberlo matado Y ya estaría Pero hay que hacerlo Por supuesto Campeón Chapa Es lo que, lo que hace Molviz O sea Molviz come mucho Pero todo lo Literal Vamos Todo lo metaboliza Al fin y al cabo Todo, todo Es verdad Chapa Ya te miro los cofres Campeón eh. A Nacho también Vale Ahora gente Os lo dedico Gente Final de las tortugas ninja Explota Bubú Esa imagen es Bubú Explota yo Brrrra Joder Cabrón Tu venganza Imposible si sí, inyectas eh, Petit Suy, Petit three, os sabrá, Dios, macho. O sea, eh, si te comes tres menús de Madonna y son 5.000 calorías, y si tú quemas 6.000 calorías, has bajado algo de peso. Por eso, eh, que no, eh, que no son eh, tanto las dietas. No, pero sí, por ejemplo, es lo que tú quemas, campeón. Como te pone X y tú haces X ejercicio, entonces quemas eso, incluso es lo que tú dices. A lo mejor si sí, eh, sobran 1.000 calorías de diferencia, pues básicamente es un ya es bajar de peso, es más que obvio. Nueva York vuelve a estar a salvo ahora que la Dama de la Libertad ha recuperado su forma, ¿no? Antigua y resplandeciente gloria. Yo, Vernon Fenning, quien nunca tuvo ni una pizca de miedo, puedo asegurar que Scherder ha caído ante los protectores de la ciudad, los guardianes, la tortuga ninja, mamá huevo. Pero eh, se recomienda estar en dieta eh, porque así te alimentas bien, coges todos los nutrientes y esas cosas y son eh, pocas calorías. Claro, lo metaboliza campeón. Eso es, por ejemplo, conforme más vaya creciendo el músculo, obviamente más vas a necesitar a comer. O sea, Molby que está muy fuerte, es más que obvio que él tiene que comer por 300 veces más que yo. O sea, eh, bueno, por cuatro seguro. Sherder ha sido derrotado de Splinter. Está orgulloso de sus hijos. Su familia no eh, para eh, hacerse más y más fuerte. Qué guapo, tío. O sea, su familia no para, perdón. Esta noche toca fiesta. ¡Let's go, amigos! ¡Familia, pizza, para siempre! ¡Qué guay! ¡Eh, ese no ha salido, tío! Seguro que se puede jugar con él. Seguro, hermano. Con el pibe del, del, del, del palo de hockey, ¿no? Increíble. ¡Increíble! GG, gente. Tortugas Ninja, eh, juegardo, eh. O sea, eh, han venido tres personas por las tortugas Ninja. Pero juego descatalogado que ha merecido la pena. ¡Súper guapo, tío! Y lo quería terminar, gente. ¡Qué guay! Iba con un amigo, eh.